Disculpe, señor. ¿Quiero a un más pequeño tarado de mierda? No hay problema, solo arreglamos mientras usted espera. Quizás mejor me las como. ¡No!